Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de MeliCat, antes de comenzar activa tu suscripción y campanita y visita nuestros sitios web que se encuentran en la descripción de este video. Mi nombre es Yulber y en este video les compartiré el significado de soñar con un río, a continuación te mencionaré las diferentes interpretaciones de este sueño. Soñar con un río representa el flujo y la trayectoria de la vida del soñador y asimismo les da prosperidad, alegrías y placeres que los rodean. Soñar que ves un río es una buena señal de bienestar y prosperidad, de que tendrás mucho éxito en tu vida profesional y una vida más tranquila. Soñar que bebes agua del río Indica que tienes muchos anhelos y que deseas alcanzarlos Posiblemente te esté anunciando una mejor suerte y dinero Pero de lo contrario, si bebes agua que está sucia es una señal de enfermedad Soñar con río de aguas transparentes y cristalinas Significa que tu situación financiera mejorará Y que es el momento ideal para viajar Así también augura una mejor salud Soñar con un río tranquilo Soñar con un río tranquilo significa que tu vida se llenará de bendiciones, felicidad y de buenas noticias. Soñar con un río sucio y turbulento es señal de que surgirán problemas en tu ambiente laboral, algunas disputas en el hogar y posiblemente falsos amigos en tu vida y que puedan perjudicarte. Soñar con río correntoso indica que puede enfrentar una transformación positiva durante algún tiempo y que alguna pasión esté por entrar a tu vida. Soñar con ver un río seco, es un presagio de posible aparición de alguna enfermedad y aparición de dificultades financieras, por lo que no es conveniente contraer deudas y hacer compras innecesarias. Soñar que te estás bañando en el río, es de muy buen augurio, pues anuncia la llegada de una buena racha económica. Soñar con caminar sobre un río, anuncia riqueza y beneficios económicos. Soñar que nadas en un río es señal de que llevas tu vida con seguridad y tranquilidad y algunos beneficios podrían ser el aumento salarial o la realización de un viaje muy deseado. Soñar con ahogarse en un río indica que no puedes hacer frente a responsabilidades o necesidades del día a día. Soñar que un río se desborda. Augura pérdida de dinero o problemas en sus negocios que podrían ocasionar conflictos legales o la reputación se podría ver perjudicada. Soñar que la corriente de un río te arrastra, indica que hay problemas en tu vida amorosa que necesitan ser resueltos. Soñar que el río se lleva a alguien indica que te sientes desafiado emocionalmente y este sueño puede ayudarte a comprender tus propios sentimientos cuando te sientes abrumado o muy involucrado en problemas personales. Soñar que estás cruzando un río y logras llegar sin problema hasta la otra orilla significa que vas a ser capaz de afrontar cualquier obstáculo y hacer crecer tu economía. Y bueno, estas son algunas de las interpretaciones que te van a ayudar a entender este tipo de sueños. Si deseas saber el significado de otros sueños, tenemos una gran variedad de videos. Si el video te ha gustado, deja tu like, compártelo y comenta si has tenido algún sueño el cual te gustaría saber su significado. No olvides activar tu suscripción y campanita para que no te pierdas de nuestro contenido de la semana. Y visita nuestros canales y sitios web que se encuentran en la descripción de este video. Yo soy Julber y nos vemos en un próximo video de Melly Cat.